¿Por qué siento como que hay un polvo? ¡Ay, mira la cámara! Creo que tiene un poquito de saliva. A ver ahí está. Listo. Ya está. Era que tenía tierra la cámara. Poptita te está limpiando la cara. Sabrán que yo tengo ansiedad si no estoy delante de una computadora. Así que qué tenía el celular y qué hice? Me descargué el Friday the Funky. Sí, cuestión que me volví experta en el Friday the Funky de celular. Literalmente volví experta. No creo que puedan verlo. Literalmente cualquier tema, cualquier tema, no sé. Miren esto. En hard. Cualquier tema. Literal. <risa> me volví tan fan de este puto juego. Un poco más y me quebré un dedo mientras jugaba este juego. ¡Uy! ¡Perfecto! ¡Soy re buena! Nada, no, lo ni al toque. Nada, no, soy muy buena. Y mira este, este, esta parte que es re heavy. Este es re heavy. Todo el mundo sabe que este es re complicado. Tipo... Es como... ¿Y esos dedos? Un día voy a conectar el celular básicamente para que vean que puedo ser pro en el Friday Funky del celular. Esta es la parte más difícil. Te juro me re gusta, es que imagínate nueve horas de al, en el avión y no podía dormir Nueve horas en el avión, la puta madre, 9 horas, me vi la película La vida de Luciano Pavarotti Lugiano. Imagínense a qué punto llegué Me volví de en el Friday Night Funky de celular A punto tal del el basilisco es el único que no le puedo ganar en el último, en la última parte nada más Me re gustó el Friday Night Funky de celular, me pareció re copado, re divertido Al principio cuando lo empecé a jugar en modo normal me costó una bocha, no lo podía terminar Yo estaba diciendo, nah este juego es re contra difícil su madre lo va a hacer después de unas cuatro horas de viaje en colectivo ya había arrancado el modo difícil y estaba a la mitad y ya era bastante buena porque básicamente no tenía nada que hacer y era el único juego que tenía en el celular después en el avión después de las nueve horas de vuelta a Argentina me volví God porque nueve horas jugando el mismo puto juego sería muy estúpido que no me vuelva God en ese juego le hice el score máximo en todo lo que pude y lo único que sigo sin poder ganarle es al hijo de puta del basilisco bueno Vamos a tratar de comentar mientras jugamos el juego. Sé que no es lo mismo, pero no sé si capaz de jugar tanto el jueguito me hizo... Ah, no, ah, no, siento que soy la de la derecha. No, no, no, no puedo con el tutorial. Está rebuena mi novia. Bueno, vamos por esto. Poquita. Pipapu. Papu. Listo. Pipo. en la historia supuestamente este es mi, mi suegro, es el papá de la que vemos ahí moviendo la cabeza, que es mi novia, me la estoy tratando de levantar, levantándome al padre Arre, llevándome bien con el padre, está riquísimo el suegro, todo el pelo en el pecho, no, y el pelo en la chota Lo acabo de mirar Amigo Mirá ese pelo de chota de mierda, me voy a perder tanto mierda en el pelo de la chota como perdí contra mis suegro? indelo el pelo de la chota <risa> no, no, lo puedo. no me concentro está re buena la novia, mirá la, la personalidad pues. me regalaste el funky <risa> bueno, no, no es lo mismo que el de celu, uy no, estos son re difíciles pero ¿sabes qué pasa? Es que me cuesta con. Porque ¿qué pasa? Si no pongo la C con las dos partes, con arriba y abajo, y con el, el otro teclado, es un requilón. Pero me gusta hacerlo más con WAS no, no, no, no, no, pero yo lo hago con las flechitas. No me confunde tanto. No uso esta mano, esta mano me rasca la cabeza. La ah, recagada. <ríe> la cagada igual. ¿Ves? Bolas. ¿Hay una manera de hacer que eh, las flechas de arriba estén abajo? Creo que eso va a cambiar mi vida. Me acabo de cambiar la vida. ¡Ay! ¡Ay! No, para, para, para, igual me re desconcentré. Bueno, ¿quieren que la viva? La vivo. Te juro que la vivo. No comento nada, me voy a poner modo gamer. Me voy a poner así, con la columna co quebrada y así con cara de... <risa> Ay, pero ahora no tengo excusas para decir si pierdo. Ay. Es tan fácil este. Pero es tan distinto con las teclas. Nah, imposible. Me retiro. Vamos a hacer el story mod en modo hard desde el principio. Y les voy a mostrar que sí soy grosa. Ningún miss. Bueno. Se pone difícil. Juro que voy a descargarme todos los juegos que aparezcan. Uy, tí. Tí, tí, tí, tí. Tí, tí. Cero miss, cero miss. Amigo se nota la mano como se atraviesa el celular en la edición. Este es mi tema favorito del chaval. Ay, odio esto, porque no puedo tocar las dos a la vez. Ahora sí le rompo el orto, este, este peludito de mierda. Estoy es eso. Ah. Hi, my name is Alonso. I am learning to speak English. Ay, qué buen tema. Este es mi favorito de ellos Es muy bueno este tema. Este tema es re divertido. Bueno, por lo menos así pero en la chuta. Bienvenido a Story el que habla todo El que tiene la voz no sabe Ay, cómo me tiene con esta propaganda Me lo voy a bajar, te juro que me lo bajo Después te sigue la milf Cuando de repente no sabes si quieres a la hija o a la suegra Uy, se viene aparte Se viene, se viene, se viene, se viene <risa> Ah, imagínate, tu novia te dice Tenés que ser bueno en el rap battle Porque toda mi familia hace rap battle Y un montón de gente te va a querer combatir con rap battle limoncito, un limoncito navideño, no sé si se dieron cuenta pero en la punta del maldito arbolito está mi novia, está la cabeza de mi novia y son sesos los que están alrededor del arbolito. No, no te vas a comer mi novia, que te recorre por las dudas la concha de tu madre. No, no cerra. El orto tocada acá, flaco. ¿Ese se quiere levantar a mi novia? No, tocada acá, flaco. Vos no sabés lo que es la calle. Ahora se viene a mi parte favorita. Yo siempre me asusta esta propaganda. Me hace pensar que me llamó alguien serio, pelotudo. Este me encanta. Este, este es mi primer tema. El primer tema de este chabón, el agh, me encanta. Porque hace como... Ugh". Me encanta. Cuando lo escuché por primera vez, lo primero que noté fue Ugh", Y me re fascinó, tipo, como que me, me re quedó en la cabeza. Me encanta, boludo. Es muy bueno. Sí Encima está amenazando a mi novia, hijo de puta. Es como el nerd que te viene a atacar. Porque, como sos el mejor, quiere demostrar a todo el mundo que es el mejor también. Lo noto porque estás. Porque, tipo, sonríe y después se pone como re nervioso. Como que te vino a buscar amenazándote para pelear contra vos y a vos te chupas todo un huevo para tener recontas mierda de grandes. Amigo, no necesitaba que amenazas a mi novia. Venía, se me chupaba, en la en un rato y no me molestaba. el único que, que te digo no. Esa es la única puta parte y no puedo pasar. No puedo pasarla. <ríe> <ríe> <ríe> amigo, me voy a descargar este juego. Me tienen podrida. Listo, ya está. Tres días free trial. ¿Qué? No, no quiero. Ey, me está cagando. una la mierda? ¿Tengo que pagar? Eliminar la aplicación. Vamos, LOL? ¿Sale LOL? ¿Sale LOL? ¿Sale LOL?